Bueno, entonces, le, le, como comentaba hace un momento, pues eso, voy a mostrarles eh, cómo tenemos organizado el repositorio del GitHub de GitHub de, de CDIM y, y, bueno, y en particular, cómo, cómo tenemos organizado el proyecto de Fenders Entonces, bueno, esto es el, el repositorio, ¿no? Acá ven como lo, los ficheros que se descargan, ¿no? Cuando hacen Git clone y, y, bueno, y también nuestro ReadMe, ¿no? Con un poco la documentación, la explicación del proyecto y todo esto, ¿no? Entonces, así como de, de las distintas pestañas que hay aquí, bueno, tampoco me, me quiero detener mucho en el detalle, pero un poco para que pues, se vayan empapando por si no conocían cómo funciona GitHub. En principio, pues, todas las forjas de código su, son similares. Eh, GitLab también tiene conceptos parecidos, o, pero igual con otros nombres. ¿no? Estos son los issues, que son bueno, los tickets, ¿no? que tienen a su vez eh, labels de ¿no? etiquetas. Ahora mismo tenemos 200 justos, 200, eh, pues, pues, issues que pueden ser desde books ¿no? Muchos books o, o bueno, también, pues, pues, historias que vienen de, de, de contratos que, por ejemplo, hace Barcelona, ¿no? Esto es todo un contrato y, bueno, y aquí, pues, pues, según van más navegando, pues, pues, ves, bueno, como ven aquí, este, este es mi usuario, ¿no? Que, que pues, reporta un montón, pero, bueno, hay otros reportados por gente de la comunidad, por ejemplo, este Virgil de, de Open Source Politics de, de Francia. Este, pues, pues no sé si gente también que tiene la comunidad, este es uno de los suizos, ¿no? Es un poco ahí la, la ONU, ¿no? Y, bueno, después aquí tenemos lo, lo, los pull requests, ¿no? Que son, son un poco la, la, las contribuciones que se realizan, ¿no? Y, y bueno, si, si los test pasan y todo esto, que tampoco me voy a detener mucho porque entiendo que Ali, eh, pues, pues, va a ir explicando este tipo de cosas también, ¿no? Y ya si saltamos ¿no? directamente de aquí a, a, a proyectos, pues, pues proyectos es, es una manera que tiene GitHub de, de, de, pues, de eso, organizar distintos issues y pull requests, pero bueno, nosotros en principio lo usamos más para, para los issues. ¿no? Y, y bueno, y a nivel de transparencia del proyecto, pues, pues lo usamos mucho también para hacer seguimiento de los contratos. ¿no? Entonces, pues, pues eh, por ejemplo, eh, este que era el que... Eh, que no, este que veíamos recién, ¿no? De PWA, pues, pues es un contrato que todavía no empezó, ¿no? Y, y pues bueno, eso, como organizamos, ¿no? Todo el trabajo es con distintas columnas, ¿no? Y en función, a, pues, el, el estado en el que se encuentra, ¿no? O quién está tratando cada uno de los issues, pues, pues, se va moviendo de columna en columna, ¿no? Ahora mismo, pues, no lo puedo mover porque, pues, pues, no tengo los permisos, ¿no? Pero bueno. En, bueno, no, no sé hasta qué punto detenerme en los detalles, pero bueno, un poco eso, a nivel de, de Fender. ¿no? aquí lo, lo que tenemos es esto, de los distintos, pues, pues son muchos bugs, pero hay algunos también que son features, pero bueno, en general son como, eh, bueno, intentamos eso, de poner historias que sean como fáciles de, de, de realizar, no eh, por, por gente que, que sea nueva al código. no Y en principio, pues, pues yo que sé, por ejemplo esta, ¿no? es eh, pues, pues de agregar una, una explicación eh, en todos los footers no de, de pues, los correos que se envían no con la típica explicación de que pues pues este mensaje fue enviado desde un correo de notificaciones por favor no respondas a los mensajes no porque muchas veces pues la gente responde y, y pues pues evidentemente no va no va a re recibir nada no y pues, pues acá está todo, como la, toda la explicación y, y pues, pues un poco cómo como arreglar esto, ¿no? Entonces, en principio, pues ahora eso, que que lo que les recomiendo es pues, pues ir revisando, ¿no? En principio, pues, pues estos issues, ¿no? Como, como los tenemos aquí eh, puestos, ¿no? Y, y, y que cada una, pues, si pues encuentra alguno ¿no? que, que dice, ah, pues yo podría solucionar esto o tengo alguna idea de por dónde empezar a verlo, pues, pues asignárselo, ¿no? Eh, también es eso, ¿no? Muchas veces por, pues por ahí no hay suficiente grado de detalle, ¿no? Yo intento de, de poner mucho detalle, ¿no? En, en la, la explicación de las cosas, pero bueno, hay veces que pues, pues no puede quedar del todo claro y bueno, eso, pues, pues está bien eso, de ir preguntando, ¿no? Y, y obtener como más información, todo lo que necesite para, para pues, pues solucionar esto, ¿no? Y esto es como la explicación de, así a grandes rasgos, de, de cómo funciona, ¿no? Después, claro, tenemos como las distintas columnas, ¿no? Que tampoco quiero como ligarlas mucho, así que nos vamos a sentar en, en estas primeras cuatro, ¿no? <risa> que, que básicamente es eso, ¿no? Una vez que ya se asigna un issue, eh, me pueden avisar a mí o a Ali para, para que, pues, pues, pues, que quede, quede aquí como, como asignado, ¿no? Como la persona asignada. Y, y ya eso, cuando lo empiecen a hacer, lo movemos a esta columna de doing, ¿no? que, que se está haciendo, y una vez que lo hayan acabado, pues, pues pueden ponerlo en la, en la columna de ready. ¿no? Y, y bueno, acabado, entenderíamos como que ya está eh, pues presentado el pull request. ¿no? esto es, es de cómo funciona pues, pues el propio GitHub. ¿no? Y de, de momento eso. No sé, esto también un poco para, para, pues para que Ali vaya también comentando, no sé si, si querés que quede como algún más detalle de, de, de, del funcionamiento de GitHub, la parte de pull requests, o, o así de momento, ¿no? ¿no? creo que ahorita vamos a hacer un, un polling a ver de cómo andan en, su, en sus habilidades de GitHub, pero eh, ya nada más aclarando, para... O sea, ellos ellas van, a, van a comitear sobre... ¿Cuál branch? ¿Cuál rama? Pues esto va un poco a, a cómo, cómo lo quieran montar ustedes. Si, si, si quieres eso, trabajar con Forks o, o que directamente les damos permisos y que pues trabajen en las ramas. Esto ya como. Eh, eh, yo quería decir una cosa aquí, para, para aclarar también, ¿eh? que Ali es nuestra mentora durante esta pequeña introducción y a partir de la semana que viene estará de backup en la comunidad, ¿no? en esta especie de comunidad par paralela que nos hemos montado, de churris, dijéramos, de, de desarrolladora solamente, pero que en realidad quien también acabará de trabajar esto en profundidad será Iván, ¿vale? vale, vale, vale. Sí, sí, porque digo, Ali que estará, estará pensando, ¡Ay, Dios, me han engañado aquí! Vale, <ríe> y, vale, vale, vale, sí, sí. Vale, vale. Sí, Iván, Iván, sí, en la edición anterior sí que me había comentado de darles permiso, entonces Sí. Eh, sí. Eh, vale. Pues pues eh, pasarme, pasarme el mismo por el Telegram así no, no me lo pierdo, pues pues los usuarios de GitHub, ¿no? Así así ya puede eso tienen más permisos dentro del repositorio, ¿no? Um, bueno, en, en principio, sí, o sea, yo esto lo, lo, lo explico, intento de explicarlo lo mejor que puedo, eh, yo creo que Iván también lo explicará de nuevo, pero bueno, yo, yo qué sé, a veces, muchas veces estas cosas es que te, que te las expliquen una, dos, tres veces ¿no? y igual bueno, ahí son, pues, pues los conocimientos como que se te van quedando, ¿no? Um, o sea, bueno, cómo funciona GitHub, ¿no? Es que, pues, pues básicamente, ¿no? hacia grandes rasgos, ¿no? Porque al final, pues, pues Git y GitHub tienen tiene un montón de, de, de funcionalidades y de cosas, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo funcionamos? Es que hay, hay, un, hay una organización que se llama, eh, pues, en pues GitHub, ¿no? Y entonces lo que decimos es eso, pues, darles permiso. Bueno, hay, hay algunos que sí están publicados de, que quieren aparecer aquí y hay otros que no. Yo creo que somos como 30 o 40 personas igual. Um, y, y, bueno, entonces, en principio, ya formando parte de la organización de GitHub, eh, van a poder hacer como distintas, eh, pues, pues, acciones ¿no? dentro, dentro de los repositorios de, de GitHub que usamos, ¿no? Eh, en principio, el más importante es el, de, el, el, el público, ¿no?, en general de Decidim, porque pues, pues ahí es donde tenemos todo, pero bueno, aquí tenemos la, la documentación, la página de Decidim Tutor eh, un módulo que estamos trabajando para voto electrónico, la, la aplicación de eh, demo de Decidir, el repositorio de MetaDecidir de y, bueno, librerías y cosas más pues, técnicas de Javascript, ¿no? JavaScript. Entonces, dentro del repositorio de GitHub, eh, pues tenemos distintas ramas, ¿no? Nuestra rama principal ahora mismo se llama Develop, eh, antes se llamaba Master, ahora había una discusión de que si lo llamábamos Main, pero bueno, esto pues... Pues eso, es como la rama principal de la que partís y, y que probablemente, bueno, casi seguro, pues, pues cuando quieran hacer un fix, pues partirán de esta rama, ¿no? Eh, entonces, pues, pues para hacer otra rama, no esto se hace pues desde el command line de, del propio Git. Ah, acá, acá no lo tengo configurado. A mí me gusta seguir una nomenclatura en las ramas, pero bueno, esto ya cada uno tiene sus manías, ¿no? Y, y bueno, y de hecho, como... como es un proyecto un poco este, pues, pues, pues lo documenté aquí, ¿no? Pues, pues aquí es cómo funcionamos, ¿no? A nivel de ramas y tal. En general, pues eso, partimos de la rama develop y, y, y pues, pues lo que comentaba, a mí me gusta hacer una nomenclatura de que si por ejemplo es una feature, ponerle feature, si es un fix, ponerle fix, porque así después eh, todas las ramas están ordenadas, ¿no? Pues por, por ejemplo, eh, eh, ¿no? Volviendo, volviendo un poco aquí, esto, esto se lo puedo pasar... Eh, Sí, a mí este, esta, página, esta página está bien porque es un poco el resumen de pues, mis manías, no de, de, de pues, cómo me gusta que sean los mensajes de cómics y los pull requests y tal. Y bueno, después cada una tiene sus manías, pero bueno. Entonces, bueno, esto de que comento de poner un, poner un prefijo a las ramas es porque después, cuando se viene aquí, uy, aquí... Pues, pues claro, acá hay un montón de ramas, ¿no? Y entonces así, pues, pues por lo menos puedo saber, ¿no? Si, si ha quedado algo sin hacer, pues, pues más o menos de, de dónde podría venir, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona GitHub? Es eso. Eh, pues, que quiero trabajar en, en, en un tema, ¿no? De, de los que habíamos visto aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, um, mira, este, que es un, un bug, ¿no? De que hay una descripción que no funciona en, en categorías y tal. Pues, ¿cómo lo haría? Es eh, ponerle la rama barra eh, y un un set de description category por ejemplo ¿no? entonces ahí pues realizo mis cambios ¿no? los les hago commit todo en esta rama ¿no? y una vez que ya tengo la rama está todo funcionando pues lo que voy a hacer es eh, pues hacer un push no subir esta rama al servidor no y una vez que lo suba pues directamente github en la interfaz, en la interfaz a mí me, me aparece un mensajito de como, hey, has, has subido esta rama a este repositorio. ¿Quieres hacer un pull request? Y entonces ahí le das un botón y le, le, le dices que sí. Y entonces te pone para rellenar pues, pues una plantilla que es normalmente la, la que usamos, por ejemplo, este es eh, un, un PR que había abierto Amalia. ¿no? Y esta es pues, la plantilla que seguimos de primero qué es lo que estoy haciendo. ¿no? En este caso, pues, pues que está relacionado ¿no? con, con tal issue. ¿no? cosas así de, de chequeo que, que está bien para, para hacer ¿no? como buenas prácticas, eh, pues agregar una captura de pantalla, ¿no? así también como es una forma de documentar ¿no? los cambios que hacemos, ¿no? y a partir de ahí, pues, ya eh, en principio, um, pues la pelota pasa ¿no? al lado de, de, de GitHub, no que, que, que realiza una serie de bueno, chequeos automáticos. ¿no? En este caso, no, porque pues, era el primer PR de, de Amalia y hay que activarlo. Y, y, bueno, y después ya toca pues, la revisión de los cambios, ¿no? que es de que esto. ¿no? Eh... Entonces, el nombre del branch también tiene que eh, incluir el número que está. A mí, a mí esto de incluir el número, hay, hay gente que le gusta, hay gente que le gusta. A mí yo prefiero eh, que directamente poner fix y, y como el, el título del PR, el, el título del issue o el título del PR con pocas palabras, ¿no? Como un resumen de eso. Pero bueno, esto, eh, pues yo qué sé, son manías, ¿viste? Yo, yo también, también reconozco que esas son neuras mías. Sí. Y, y en principio eso, o sea, la mayoría de las cosas que harán será o, o, o feature o fix, y, y sí, en, y en general, pues pues eso es lo, lo, la mayoría de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, estos fix, ¿no? Bueno, utilizaciones, tal. Eh, luego, miren, si, si quieren les muestro, por ejemplo, este, que es un PR que estaba trabajando yo, de, bueno, uno, vamos con uno más fácil igual para, eh, a ver... Pues. Ah, pues, pues ahí va. había uno que era más fácil, pero, pero se ve que ya, ya, lo, ya me lo había aceptado. y si, si quieren, bueno, vamos con este, que es básicamente de, de pues, cambiar unos, unos eh, campos de sitio, no unos campos que teníamos en un formulario, pues los queríamos en otro, y en principio, pues. Eh, una cosa que siempre nos... Bueno, por ejemplo, esto es lo que comentaba, ¿no? Todo, todas las capturas de pantalla, ¿no? De cómo estaba antes y cómo está después de este PR, ¿no? Y una cosa que sí tenemos bien montada en Decidim es esto de, de, de, de la integración continua, ¿no? Pues esto va de que... Pues el, el código, aparte de, de tener código, pues... O sea, aparte del código que estás realizando, también hay código que hace comprobaciones, ¿no? De, de, de los test. Pero bueno, tampoco me, me quiero centrar mucho en esto porque pues, pues entiendo que el Iván se los explicará con más detalle, eh, pero la idea es esa de, de, de ir haciendo pues, pues comprobaciones de que todo el código funcione correctamente o, o como nos esperamos que funcione. ¿no? Y poco más, eso, tampoco quiero, quiero entrar mucho en eso, hacerles como un poco una pincelada ¿no? de, de, de, de pues, funcionamiento de, de, de GitHub y estas cosas, pues porque... Eh, pues, pues tampoco quiero... A, a apoyarlas con muchas cosas, ¿no? Esto, pues, si tienen dudas, estamos en, en, el, en el canal de mentoring, no, para, para todo lo que necesiten y, y ya. Hola, thank you very much. <risa> este link que has pasado en el chat, lo guardo para algo? Eh, bueno, sí, sí. Bien, para para tener la mano, lo, lo pongo aquí también en este chat, para, porque no sé si esto se graba también. Ah, vale, no, lo, lo, no, decía porque este lo voy a pinear, sino en el chat de, de, del mentoring y ya está. Para digo, o sea, si es importante, el, el que has puesto aquí, que luego lo has puesto también en el chat de mentoring, lo, lo, lo, lo, pine, lo pineo y ya está, así lo tenemos siempre a mano. ¿no? ¿No? Vale. Guay, guay. Vale, pues, la, o sea, como, como cierre de esta parte de, de Andrés, lo que quiero decir es que la semana que viene, que ya tenemos como hora para empezar a trabajar eh, las sesiones de la mano de, de Iván, que será quien de, de Iván, de, de, y de quizá alguien más del, del equipo que nos ayudará a hacer toda la parte de mentoring técnica, eh, os... Eh, os, o sea, nos estaremos todos conjuntamente y iremos, o sea, habrá otra, otro momento de revisión exacto, ¿vale? Vosotros si queréis cacharrearlo cuando estéis ahora en casa, lo, está guay cacharrearlo y tal, pero que la semana que viene será como ya el, el, el despegue oficial de todo, ¿no? Hostia, pues ya cogeremos, ya nos dividiremos, ya sabéis que hay dos equipos, ¿no? Y que, y que ya empezaremos a trabajar la materia, que la sesión de la semana que viene es un poco también de, de eso, ya, ya empieza la fiesta, ¿vale? Después de toda la explicación y, y que continuará un poco esa, mirar ese, ese backlog con un poquito más de, de lupa, etcétera, etcétera, ¿vale? Que ya lo trabajaremos la semana que viene, pero bueno, que estas dos semanas son para entrar en calentamiento y sobre todo tener tiempo para la instalación, ¿no? Aprovecho que está aquí Andrés un momentito para ver si las dos personas, el equipo además, que no podía descargarse, eh, oh, perdón, no podía uh, avanzar en la instalación, si tenéis alguna pregunta que, que queráis aprovechar que está Andrés antes de que se vaya, que no ha comido y que lo tenemos aquí muerto de hambre. <ríe> o sea que Paula y, y Pamela, oye Aldín, eh, si tenéis alguna pregunta que creáis que... También podríamos aprovechar el conocimiento que tiene Anders, ¿sabes? Yo lo aprovecharía ahora, un momentico. si sí, yo quería, con esto lo han hablado antes, eh, lo que pasa es que yo estaba teniendo problemas, no podía activar el, el micrófono, pero que yo también tengo problemas. Eh, tengo problemas con las versiones de, de Robe y con y luego cuando soluciono eso, que, que me inventa una cosa temporal, que me funciona temporalmente, eh, tengo problemas del webpacker o sea que, que llego al problema que tiene Pamela webpacker y, y ese cunier, ¿Sí? vale eh, yo, si, si los que tenía detectado en principio era bueno eso el PR que había, había abierto la malia y lo del postgres pero, pero si quieren eso o sea no se corten y, y pónganlo en el propio grupo de bueno de mentoring yo, yo creo que en principio ahí si sí, sí no hacemos mucho ruido eh, pues pues eso, a, a mí me vendría bien, eh, o sea, exactamente qué problema es, ¿no? De lo cual, cuando pongo este comando me aparece esto, ¿no? Y copio y pego directamente, ¿no? el mensaje de error, ¿no? Que esa es, pues, una la mejor forma de las mejores formas de poder ver lo que está pasando, ¿no? Yo lo, perdón, yo lo he hecho de esta manera, que he pasado el comando y el error, pero bueno. De o momento, a lo mejor si lo... comparten pantalla, a lo mejor será más fácil. Sí, sí si quieren compartir pantalla ahora y le, le echamos un ojo, o bueno, o, o, o igual a la, a, al final, ¿no? Creo, creo que lo que decía la Ali. Como, como quieran, si quieren yo puedo compartir ahora o al final, porque igual me um, imagino que antes ir a comer, ¿no? Sí, y además yo me tengo que ir media hora antes, entonces para aprovechar esta horita para platicar. Eh, me he perdido un poco porque me ha vuelto a funcionar mal el, el audio. No sé qué pasa, que hay veces que funciona y a veces que no. De activar el, el micro. Eh, pero yo quería decir con esto, ah, eh, bueno, que no me ha dado mucho tiempo a, a mandar el mensaje con los errores que, que me he encontrado y, y lo que estaba haciendo y tal. Eh, pues eso, los, en el último día pues, no, he mirado, no he mirado mucho el grupo eh, así que bueno, que, que lo mandaré cuando pueda hasta mañana bueno, si lo vemos ahora entonces, ¿qué lío? ¿Café ahora o luego? Hay dos opciones. O lo hacemos, o si lo hacemos luego, pero luego no, quiere decir que tendrá que ser no, no en real time, desde mi punto de vista, ¿no? Porque Andrés también tiene que irse, ¿no? Quiere decirte que. O sea, la disponibilidad que tenemos es ahora una hora para hablar con, para platicar, que me encanta este verbo, con Ali, ¿sabes? O, o a lo mejor lo que podemos hacer. Nos, es a lo mejor dividirnos y decir, bueno, pues podemos resumir en lo que teníamos que hablar durante una hora con Ali igual en menos rato y poder dedicarle un poco más de rato al, al menos, o no sé, o dividirnos entre equipos y que el, el equipo ha... A ver, está ahí está, ahí está A ver, eso, eso, eso si, si, si van a estar una hora con eh, Ali y en principio esto estaba agendado hasta las 5, ¿no? Sí, de 3 a 5 pues, pues yo puedo eso, ir a comer y vuelvo a cuatro y media y, y Vale. Árboles, ah, pero, ¿no? ah, estupendo. Vale, pues genial. Pues venga, ok, que <ríe> aproveche. Nos vemos a las cuatro y media. Yo también me voy a aprovechar y comer. <ríe> vale, vale. Ahora nos vemos pronto. Vale, hasta ahora. Gracias, Ander. Un beso. Pues Ali, seguimos si quieres con, con tu parte de la sesión y... Eh, y luego a las cuatro y media antes se une y tú te y tú ya te, ¿no? y te vas a hacer las cosas que, que es que ha sido un error mío este <ríe> porque me pensaba que se le había pasado a Ali y ayer por la noche me dice oye y digo ostras no no te había pasado la, la fecha perdón perdón así que si es que, si os pareció bien seguimos así sí venga hagámoslo eh... Bueno, entonces comienzo, comienzo a compartir mi pantalla. Lo que hoy les quiero dar es más una... A ver, espérame. Ah, eso, pásame. Ahí está, listo. Sí. Este, lo que hoy les quiero hacer es más como una... Va a ser más demo que presentación, ¿ok? Eh, y primero quiero platicarles un poco sobre cómo se hacen, cómo se hacen los cambios en una... Eh, en una instancia de decidir como desarrollador. Entonces, primero quiero que tocar el tema de que eh, hubo una confusión inicial eh, sobre, la, sobre la diferencia en la aplicación eh, normal para quien implementa y la aplicación para el desarrollador. Eh, y creo que eso amerita que eh, actualicemos las instrucciones, estas en concreto, este, porque pues justamente no te van haciendo un walkthrough sobre qué es lo que tienes que instalar si quieres ser este, sabes, eh, si quieres desarrollar decidim. Entonces, eh, ahorita es justo lo que les quiero explicar. Tengo aquí un. OK, yo tengo aquí mi instancia de Decidium, que es la que ustedes con el git clone habrán bajado. Eh, y, y adentro de ella viene la development app, que yo creé utilizando esto, no bundle rake eh, development app. Entonces, un poco lo que quiero explicarles es el cambio de mentalidad eh, que uno tiene que hacer de cuando uno es quien Desarrolla, perdón, implementa una aplicación y cuando uno las desarrolla. Y esa es que, eh, por ejemplo, en una aplicación normal, esta es una instancia de decidim vacía, ¿ok? Eh, Déjame de ver nada más por curiosidad. Ok, bueno, esto no me lo dice, pero básicamente si yo abro el Jamfile, ¿ok? ok eh, el gemfile, igual para las JavaScript carteras, eh, el gemfile es, un, es como el package.json, ¿no? donde tú declaras los paquetes que quieres instalar, eh, declaras las versiones, por ejemplo, pueden ver que la mía está un poquito viejita, es la 23, ya van en la 25. Este, y bueno, yo aquí declaro los paquetes que quiero instalar, pero pues ¿de dónde los voy a instalar? y en este caso como que por default en Ruby de hecho incluso si no si no declaras esta línea este Ruby los de, los instala desde este lugar que se llama Ruby Gems, no que básicamente es como eh, no me acuerdo cómo es en JavaScript pero pues npm también los descarga de un repositorio central no eh, entonces aquí pueden buscar la gema que sea por ejemplo eh, de Cidim, ahí está, están todos los subpaquetes, pero pues básicamente este es el paquete madre. Y este paquete, pues ya apunta, al, ya apunta al, al, este, al repositorio, ¿no? Al repositorio de GitHub. Entonces, pero lo que quiero que visualicen es que cuando yo estoy instalando una aplicación de Ruby, normalmente las estoy apuntando a esta página, ¿no? Eh, bueno, en el caso del Development App, okay, primero que nada vamos a ver. Eh, bueno, esto yo lo, yo, lo, ¿cómo se dice? yo lo cloné directamente del repositorio de GitHub, pero cuando entro al Development App y veo el gem file, ok, bueno, también dice Ruby Gems, pero en realidad eso es para el resto de las aplicaciones como estas, ¿no? Pero todas las que tienen que ver con Decidim, si se fijan, estoy apuntando a un path de mi computadora, ¿no? Que en este caso es punto punto. Y pues en sistemas operativos punto punto significa el folder anterior al que estoy, ¿no? Es que significa que todas estas pues sí me las instaló de, de Ruby Gems, pero las de Decidim en realidad está utilizando las que están en el folder arriba del development app. que es lo que cloné. ¿Okay? Entonces, esto es una forma muy buena para que ustedes se vuelvan contribuidoras no solo de Decidim, sino de cualquier librería en cualquier idioma, en cualquier lenguaje de programación porque ya pueden irse al repositorio de, eh, de esa librería que pueden utilizar en Ruby, en JavaScript, o la que sea la librería en la que quieran contribuir, se clonan esa librería y a lo mejor nada más para probarla crean una pequeña aplicación que apunte a esa librería en lugar de que apunte a la versión que está, no sé, en su ordenador o, o en un repositorio eh, remoto, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos así se hace el desarrollo y ese es a lo mejor el cambio que a mí me fue así como ¡puff! una explosión este, cerebral. Pero bueno, entonces, volviendo a la parte de los issues y las aplicaciones, la razón por la que creamos esta development app adentro de este, de este folder clonado con todos los repositorios y sublibrerías es porque al correr el development app eh, vamos a observar los cambios eh, que hagamos en la librería, en las librerías inmediatamente, ¿ok? Entonces la idea es que tengan un editor de texto a la mano y que lo que abran sea eh, la librería completa con todas sus, sus librerías, ¿ok?, eh, aquí, pobrecito, se va a tardar un poquito porque hay muchas cosas. Ok. Ok, entonces, aquí la idea es que si yo agarro un issue, voy a trabajar sobre todos estos folders, dependiendo del issue, ¿no? Y cómo me voy a dar cuenta si lo que estoy cambiando, sí. si se cambia satisfactoriamente, pues me voy a dar cuenta cuando ejecute el development app, ¿no? ¿Dónde dejé el development app? Aquí está. Entonces, el development app, en realidad, no lo voy a tocar para nada, sobre todo si corrieron sus seeds, porque significa que ya está lleno de, de objetos, ¿no? Que me pueden servir para, para verificar. Entonces, el development app solo lo van a utilizar. Solo lo van a utilizar para poderlo abrir. Y aquí a ver, si, a ver si me abre porque yo justo ahorita me estaba ocupando de que mi instalación estuviera completa. Eh, pero solo lo van a usar para, para correr el servidor y observar si los cambios que hacen, eh, si los cambios que hacen funcionan. ¿va? A ver si me dan así un momento, voy a, voy a configurarla rápidamente. A ver, ahí voy. Porque ahora resulta que estaba viendo la mía y no está, no la estoy pudiendo correr, o sea, estoy teniendo el mismo problema que ustedes. Ahí voy. Bueno, pues le vamos a dar chance de que empiece. Pero lo que quiero que hagan es que ya que estén en su development app, si sí le puedan dar rails c, ¿no? Eh, para que corra activamente la instancia. Y lo que vamos a hacer es eh, abrir en un editor de texto el repositorio completo, ¿ok? Y escoger, un, y entonces, en lo que está, en lo que está mi instancia terminándose de instalar vamos a darle un vistazo a los issues y pues cuando vean esto seguramente se van a asustar porque hay muchas cosas que eh, pues no sé, o sea, incluso a mí hasta me dan un poco de intimidación eh, pero la idea es que vayan, vayan leyéndolas todas, así bueno, no todas verdad pero vayan leyéndolas una por una y digan, ah, bueno, esta la quiero esta la quiero resolver entonces, eh, por ejemplo, yo fui abriendo algunas, entonces Voy a abrir esta y pues el bug es esto, a ver qué dice. Después de que una iniciativa ha recolectado sus firmas y ha sido contestada, no muestra eh, el número de firmas en la página en donde se lista la iniciativa. no Entonces, para reproducir, bueno, aquí Andrés es tan amable de mandarnos a una instancia activa donde se muestre el error. Para reproducir, voy a las iniciativas cerradas de Barcelona. Ok, las iniciativas cerradas de Barcelona tienen un problema. Vamos a ver. Órganos, rendición de cuentas. Esa no nos va a servir. A ver. Voy a, voy a correr una instancia local mía. Denme dos. Mientras... A mi computadora la voy a. Okay. Bueno. Eh... Ahí voy. Pues voy a iniciar una instancia que no está ligada a la, al development app, pero igual nos va a servir. Ahí voy. Entonces, loco, just tres Pues a dónde nos quiere mandar Andrés, veamos. Dice, así nada más de ver. De ver la URL aquí abajito, dice manda barra iniciativas y me imagino que hay que filtrar las iniciativas cerradas. Entonces, así en mi página, a ver, ¿tengo o no tengo iniciativas? Barra iniciativas. Ok. Al parecer iniciativas es una instalación aparte. Voy, denme, dénme, paciencia, ahorita lo sacamos. Vamos al demo online. Ok, aquí tengo el botón iniciativas. Si no lo tienen, avísenme, avísenme de una vez porque creo que lo podemos resolver. Pero bueno, entonces, iniciativas... Adentro de iniciativas, literal, hay un filtro que dice cerrado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es ponerle. Mmm, no tengo iniciativas cerradas. Ok, intentémoslo de nuevo. Okay. Ahí voy. Voy, Voy a ir repitiendo lo mismo que ustedes, de verdad, una disculpa que se me rompió. ¿Ok? ¿Vale? En la descripción de este issue. Eh, dice dónde hay que ir, como toda uh, scroll to the bottom, no sé cómo decirlo en español. Tienes que buscar una iniciativa ciudadana Plaza del primero de octubre, algo así. Dice scroll to the bottom, lo que no sé es, estamos en Decidir en Barcelona. Lo que no sé es que no veo aquí la, el botón de iniciativas, porque seguramente lo... Seguramente está customizado, pero esto es lo que no, lo que no entiendo. A ver, vamos a buscarlo. Tienes de hace un año este issue, entonces no me sorprendería que eh, Barcelona haya a lo mejor quitado, quitado la parte de iniciativas, ¿no? pero bueno, vamos a ver cómo nos va con el buscador. Ok, no, vamos a buscar otra instancia, a ver, pensemos. Eh, Metadecidim. la tiene me la escondió pero la vi este vamos a darle aquí está ok entonces ya tengo aquí las iniciativas y ya básicamente voy a quitar las abiertas y voy a ponerlas cerradas ok y bueno creo yo que ya están cerradas entonces Técnicamente, aquí está el error. Dice, click on the initiative, see sí, error, ok. Una iniciativa que haya colectado sus firmas y que haya sido respondida. No muestra el número de firmas, ok. Entonces, vamos a probarlo con este que no las consiguió y con este que, no las que sí las consiguió. Entonces, entramos. Mientras sigo aquí con mi cosa esta. Ok, entonces, si las no las consiguió, no viene, ok. No viene la cantidad de firmas. Eh, ok, tampoco viene. Ahora, si se fijan, a ver, no viene aquí tampoco la, la cantidad de firmas. No viene, ¿verdad? O sea, la cosa es que hay un número de firmas que se, que se recolectaron y tienen que venir en algún lugar, ¿no? To see the signature numbers on the initiatives list. Ah, ok, es esto, ¿no? A ver. Este es un modulito, pero ni siquiera lo veo aquí. Eso es lo que ya me, que ya me preocupó, que ni siquiera lo estoy viendo en esta, en esta página. O sea, idealmente me tendría que salir a ver, ¿habrá iniciativas abiertas? Ok. Me parece que no hay iniciativas abiertas, ¿verdad? No hay iniciativas abiertas. Ok. Bueno, al parecer este cuadro de diálogo, que es un, este, pues es una tarjetita que muestra la cantidad de iniciativas, tendría que aparecer tanto en la tarjeta como adentro de la iniciativa, ¿no? Eh, dice que es versión, bueno, que la que el, en donde se observó el error es en la versión 21, ¿no? Entonces, eh, la misión de este issue en particular es encontrar esta pues encontrar esta tarjetita a ver dónde está eh, y pues tratar de uno, pues ponerla en la página de, de show de cada iniciativa pero también acomodarla también en esta en esta página que es la lista de iniciativas y cómo lo vamos a hacer, pues miren así así de bote pronto lo que lo que creo que tenemos que hacer es explorar el módulo iniciativas, ¿no? Que si yo me voy aquí, y me, no me acuerdo, creo que Amalia era la que me decía que si yo exploraba esto eh, usando directamente el repositorio de GitHub y, y le digo que sí, pero también la verdad es que lo pueden hacer por acá, ¿no? O sea, yo me puedo ir acá a Decidim Initiatives, ¿no? Y aquí me va a mostrar la opción, pero no sé por qué en realidad prefiero hacerlo por acá creo que para tener las ventanas separadas eh, pero bueno entonces donde yo esperaría ver esto es en app y probablemente en views no o sea de todas las de todas las cosas que tengo necesito encontrar dos views una es la de mira Okay. Llegar a, a donde dice, pues este es el modelo, initiatives, y adentro tenía otras cosas, tenía, vámonos acá, tenía este, tenía como que otros, por ejemplo, que votos y firmas, de hecho a lo mejor está en votos, ¿no? Le voy a abrir una pestaña aparte y también me voy a ir a initiatives, ¿no? Entonces, las dos, los dos, este... Eh, archivos que me interesan son el show que el show es el equivalente a cuando ya me meto a la, in, a, a la iniciativa en particular y el index que es el que me lista todas las iniciativas ¿okay? entonces si me regreso aquí al, al show de hecho ya lo abrí acá no, no es cierto, este no es si me voy al show y lo en una ventana nueva, ok, técnicamente ya estoy viendo todo el código en HTML, bueno, en ERB, que es como el código de Ruby, que es el correspondiente a esta página, ¿no? Y si lo leo un poco, veo que tiene, de hecho, mira, tiene varios parciales, ¿no? Que es de donde está jalando otras, otras cosas. Por ejemplo, eh, el resultado, ¿no? El parcial del resultado. Sospecho. No sé si a lo mejor es este que está aceptado o así. Pero, o sea, la misión que tengo es encontrar en dónde está. Ahora, les voy a decir por qué en realidad tengo ganas de cambiarme eh, de cambiarme de, eh, de issue porque idealmente pues yo lo que te, tendría que hacer es encontrar encontrar el problema no encontrarla la dónde dejé el issue Ok, creo que lo cerré ahí va Ok, bueno. Entonces, lo que me da ganas es cambiar de issue. ¿Por qué? Porque no encuentro esto. Esto es lo que a mí me va a ayudar a, a encontrar en dónde está la, el problema, ¿no? Nada más que, pues, como vieron, el, el, el, la instancia de Decidim de Barcelona como que borró su funcionalidad de iniciativas eh, y la instancia de Decidim... Eh, el meta de no tiene iniciativas abiertas y tal tal tal. Entonces esta yo la dejaría pendiente, ¿no? Hasta que a lo mejor ya en sus este en sus en sus development apps eh, les crearon una seed de iniciativas y a lo mejor pueden ver una iniciativa abierta. Aquí más bien les quiero preguntar a ustedes, no sé si no sé si ven este la pestaña de iniciativas en su instancia de development app. Eh, sí, yo la veo en, en la instancia que, que instalé. Eh, sí, me gustaría que nos contaras eh, si, si alcanzas a encontrar esta tarjeta en algún lugar. Adentro de una iniciativa abierta, probablemente. A ver, deja, busca un poco. Uh -huh. Mientras yo estoy terminando de... Ali, a mí me parece que todas son como en la lengua latina, como que solo, que no es real, que solo son ejemplos. Me Exacto, sí. Sí, porque las seeds te crearon objetos, este, y son objetos de mock justamente para que pudieras, este, para que pudieras sí. jugar con ellos. Pero la idea es que si encuentras algo como esto, Sí, yo lo veo. Cuando eh, hago clic en una iniciativa, sale la pantalla esta que ves con, con la habilidad de filtrar. Y cuando pongo en, en iniciativas que están abiertas, cuando elijo una, me aparece el modulito este de signatures a mano izquierda. O okay, que diga, a mano derecha. Ok, ok. Perfecto. Entonces, a ver, si quieres en validación... eh, Hago un screenshot y lo pongo en el Telegram o aquí. No, sí, bueno, no. En realidad lo que quiero ver es el, el código. Este. Ah. Entonces, a ver, no sé si Tai sigue por ahí o si ya. O si no sigue por ahí. Lo que quiero es que te podamos dar acceso de, de compartir pantalla. lo que y sigue comiendo. A ver. Allá voy. Entra, estoy viendo si puedo resolver algo localmente en mi compu. Okay. Ya voy. Bueno, vamos a ver si existe otro issue en el que podamos trabajar por ahora, ¿va? Vamos a abrir el segundo. Eh, ¿Qué dice? Esto es, dice, cuando entro como, como participante, a ver, espérenme. Espérenme, espérenme. Ok, como participante, cuando voy a un proceso que no tiene ninguna propuesta y filtro por algunos orígenes que no tienen ningún contenido, como quiera los puedo filtrar. Ok. Entonces, eh, básicamente, eh, que como que no, si no tengo objetos de estos tipos, eh, pues que no me aparezcan, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver. Ok, entonces... Si entramos otra vez, tengo ámbito, estado, origen, tarea, ok. Esto de nuevo no nos va a servir. Discúlpeme, chicas, que se me, se me cuatrapeó aquí esto, pero... Estoy así literal, para que no se me aburran, estoy este... Ay, Dios, okay, vamos a ver si en Barcelona podemos. Okay. Entonces decía procesos, eh, aquí espero ver. No, esto tampoco nos va a servir vamos a buscar el demo ok, vuelvo a preguntar si Thais está por ahí porque de hecho sí me gustaría que pudiéramos permitir que alguien más compartiera la pantalla los puedo ir guiando, solo ahorita estoy teniendo problemas con mi decidimiento local. Ahí voy. Ok. Ya lo está haciendo. Y si no, el peor de los casos yo creo que nos podemos ir a, a Google Meet si no les molesta, donde es un poquito más. Ah, no, pero lo está grabando. Bueno. Entonces vamos a darle chance. Porque si no, temo que vamos a estar este, así batallando con esto. A ver, vamos a ver si el demo nos permite llegar a esa pantalla. Y es que sigo sin ver esa pantalla. When I go to Proposals, ok, tal vez estoy viendo la pantalla equivocada, es la de Propuestas. No, pues ni modo, vamos a tener que esperar un poquito a que se creen mis it's. Eh, quizá, Amalia, algo que puede pasar o algo con lo que nos podrías ayudar, ya que no te puedo pasar el, o, o no tengo manera de pasarte la tenencia de que puedas transmitirnos, es que quizá nos puedas compartir eh, en este issue... En este, que nos puedas compartir, a lo mejor si le das así clic con el botón derecho y le das inspeccionar elemento, si nos puedes compartir cómo se ve, lo podemos encontrar. ¿Cómo ves? ¿Me escuchas? ¿Me escucho? Eh, sí, yo bueno, sí se escucha, pero bueno, Amalia tiene, tiene el color verde, pero es posible que está uh, algo no cuadra con su micrófono. Porque Amalia no te oímos. ¿Eres tú la que había dicho que encontró esta esta vista? Sí, yo también lo tengo. A ver. A ver, ¿qué tal, qué tal que nos compartes? Le das inspeccionar el elemento sí. a esa tarjetita y nos compartes por el chat cómo se ve. Un segundo. ¿Quieres el HTML de esto? HTML. Sí, en, quiero en ver cómo excepción. se ve porque ahí, así lo podemos encontrar. Entonces porque grabo los de... elementos, grabo. Eh, sí. Correcto. O sea, lo que quiero ver es algo como esto. O sea, quiero, por ejemplo, eh, esta es una tarjeta. Le doy a inspeccionar elemento. Uh -huh. eh, aquí está. Ok, lo que quiero ver es algo que me dé. De... Lo encuentro donde está por aquí, ¿verdad? Correcto. Primero encuéntrala. ¿Vale? Y la idea es expandirla lo suficiente para ver cómo se ve, ok, algo como esto. Un segundo. Bueno, es bastante largo, pero a ver. Ok, no importa. Entre más largo yo diría que, que mejor. Veamos. ¿Lo comparto en Telegram o por aquí? Eh, no sé si por aquí se pueden compartir imágenes. Si sí, es A en ver. Telegram, ahí está bien. Ah, sí, parece que aquí no. Entonces, Telegram, ¿en comunidad o en mentoring? Yo creo que solo estoy en comunidad. ¿Hay ah, otro? vale. Okay. Lo que es gris es este, donde está esta tar tarjeta. La línea gris, vas a ver. Okay. Dentro de la tarjeta hay bastante cosas. ¿no? No, no he abierto todo, todo. Si hace falta, lo puedo hacer. Ok. No, fíjate se llama que con eso, Nos da muy buena muy buena idea. Mira, dice el ID. Lo, lo que yo les quiero enseñar es cómo le hago para encontrar las para encontrar cosas entre tantos componentes, sobre todo porque esas cosas se heredan. ¿okay? Entonces, a Lo que lo que yo trato de buscar son IDs o clases que pueda utilizar para buscarlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice Initiative 4, Pro Progress Bar, Initiative 4, Votes Count. no Ahora, Initiative 4, me imagino que en realidad es el, que no dice Initiative 4, más bien creo que vamos a tener que buscar Initiative Progress Bar, una cosa así. Entonces, pues vámonos ahora sí al código. A ver, estábamos aquí en Initiatives. Eh, dice Signatures, Votes. O sea, yo creo que está en Votes. Y si no, vamos a buscar en Initiatives. Y por cierto, yo uso mucho el buscador en realidad, o sea, yo literal lo busco aquí o ustedes lo pueden buscar acá, ¿no? En su, en su editor de texto. Pero, mira, Progress Bar. Entonces, aquí está. Y ahora un poco hay que entender por qué, por qué no lo muestra. Entonces, lo primero que llama la atención es que tiene este if, ¿no? If index 0, el index 0 son dos cosas, dice current initiative, votable initiative type. Ok, lo que yo entiendo es que más bien es esto en la primera iniciativa y ya en el resto de las iniciativas es, es distinto. Pero también veo que existe esta, esta función, ¿no? Que es la de Online Votes vote Count. Eh, y me parece que esta es la que está dando el número de votos, ¿no? Entonces, eh, yo creo, esta es en la vista, por cierto, esta es en la vista show, si no me equivoco. O sea, esto lo está... ¿Por qué porque lo sé? Porque, bueno, o porque lo intuyo, es porque dice current initiative, ¿no? Entonces... Si no me equivoco, ¿cómo dijimos que se llamaba? Progress Bar. Si voy aquí a la iniciativa, a la vista show, yo creo que aquí, si le doy search, progress, no parece que le esté mandando a llamar, progress, aquí está. Dice, if current initiative progressed, y dice render partial progress bar. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que me está mandando llamar ese parcial para las iniciativas publicadas. ¿Ok? ¿Ok? Eh, y luego dice If current initiative votes enabled. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya más o menos ven por dónde va el problema, ¿verdad? ¿O no? Bueno, yo personalmente no entiendo dónde está el error. Okay. Entiendo dónde puede ser, pero no entiendo qué es el error. Ok, ok. Entonces, eh, en tu iniciativa, o sea, para reproducir el error, para reproducir el error, esto, esta tarjeta solo aparece cuando la iniciativa está abierta. Cuando ya se cierra, ya no aparece. Entonces, no lo has visto, porque ahí dijo published cuando está publicada, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, mi pregunta es esa, dice, después de que una iniciativa ya colectó las firmas y ya se contestó, ¿no? Es, este es un cambio de estado, o sea, hay que encontrar, eh, hay, hay que, digamos, cerrar la iniciativa o contestarla. Y lo que voy a ver es que va a desaparecer esta tarjeta. Okay. Entonces, eso es un cambio de estado. Todo esto lo estoy diciendo, ¿eh? no como experta en el sistema que se sabe todo, sino como persona que, o sea, yo no me sé todos los estatus de las iniciativas, eh, yo no, o sea, no, no conozco así toda la aplicación, pero eh, como persona que apenas estaba implementando y sin conocer toda la arquitectura del sistema, así es como yo encontraba, digamos, los errores. Entonces, a lo que quiero ir es esto, es de que en su development app entren a la pantalla de administrador, busquen una iniciativa eh, y contéstenla, ¿no? O ciérrenla. Y la idea es que puedan reproducir este error, ¿ok? Este, y ya no les aparezca la firma. Entonces, si es así, a lo mejor ya nos podemos ir enterando Otra vez cierro esto, ¿no? ¿Qué tipo de cosas están este, aquí afectando el rendering, ¿no? O sea, de entrada me dice que sí si publicada, pero según, según entiendo todas las iniciativas están publicadas, o sea, perdón, eh, las, estas iniciativas en donde, que tienen los errores, por ejemplo, esta iniciativa también está publicada, lo que pasa es que ya está contestada, ¿no? Entonces, mi sospecha es que desapareció. Déjame irme otra vez a... hacer una nueva iniciativa. A ver si no me regañan por abrir una iniciativa aquí. Ah, tengo que enviar la validación técnica. Entonces, en este caso, los, pues este objeto tiene varios estados, ¿no? Y alguien, alguien antes de aprobarla para que reciba votos, la va a validar, pero entonces ya no logré que lo que quería que era que pudieran, ver este, que pudieran ver los votos, ¿no? Pero, eh, pero la idea es esa, es que el, el, ¿cómo se dice? El objeto de iniciativa tiene cambios de estado. Uno de los cuales es publicada, ¿no? Y luego esta es la de Boats Enabled. A lo mejor es esto, mira. Si tiene Boats Enabled, Render Partial Boat Cabin. Ok. Render Partial Interactions. O sea, yo estoy segura que el error está en alguna de estas o incluso está dentro del parcial. El parcial habíamos dicho que es, ¿no es? El parcial es, es este, es el progress bar, ¿no? Eh, entonces está o en una de estas variables, o a lo mejor es este if, que no debería de tener el índice cero. Eh, o alguna, alguna, alguna de las diferencias entre estas variables es. Entonces, pues, quien quien sea que se asigne ese issue, tiene que explorar todas esas posibilidades. ¿Vale? Ali, y por ejemplo, entonces, en, dentro de ese Development App, ¿nosotras podemos crear una iniciativa para mm -hmm. de, de explorar las diferencias o no? Claro, de hecho, para eso está y por eso crearon las CITS, porque de hecho ya hay iniciativas ahí. Entonces, como ustedes ya vieron una iniciativa abierta, que ya, que sí se ve la tarjetita, ¿no? De hecho, la idea es no tanto que creen una nueva, sino que pasen a la etapa en la que la iniciativa ya se respondió, ¿no? Entonces, por lo que veo. Por lo que he visto, nada más ahorita, porque aparte este módulo yo nunca lo había usado, ¿ok? Entonces, estoy más o menos en el mismo nivel que ustedes, ¿ok? Entonces, por lo que veo, las iniciativas tienen varias etapas. Una, en la que se publica, ¿no? Dos, en la que pasa por una validación técnica, ¿ok? Tres, en la que se aprueba y ya empieza a recibir los votos. Entonces, las que ustedes están viendo en su development app, están en esta tercera etapa donde reciben los votos, ¿no? La cuarta etapa es donde ya se acabó el periodo de recepción de votos y eh, se obtiene una respuesta, ¿no? Es como se acepta, no se acepta, ¿no? No, pues ya todo el mundo votó que sí, ¿no? Entonces ahora hay una etapa en la que alguien más tiene que responder esto sí se puede o no se puede, ¿no? Se puede hacer, no se puede hacer. La etapa en la de respuesta esa es en la que ya vemos que ya desaparece la tarjeta. Es, ya la perdí, pero básicamente es. Ok, vieron cómo ya me muestra las. Ya me muestra esta como que abierta. Estas son las cerradas. O sea, la tarjetita se debería de ver en una iniciativa que ya se cerró o ya se contestó, pero no se ve. Entonces ahí lo que les pediría es que entren a su Development App, entren a la, al, al panel de administrador, okay, que el panel de administrador, este, pues tienen que hacer un login con, un, el administrador, con la cuenta de administrador, que si se acuerdan es admin.example.com y la contraseña es deciding 123456. ¿no? La idea es que vayan a su panel de administrador, que por cierto creo que esto sí lo puedo accesar en el demo. Okay. Aquí ya soy administrador y tengo acceso al tablero de administración. Okay. Entonces me voy a iniciativas y tengo estas iniciativas. Okay. Vamos a configurarlas. ¿Ven cómo dice estado, creada, publicada, etc.? A ver, creo que esta está incompleta por eso. Bueno, por eso no se puede. A ver, actualizar. Sí, entonces ya está en estatus creada. Ahora dice enviar a validación técnica. Ese es un segundo estatus. OK. Ya cambió de estado. OK. Y luego le voy a poner publicar. Ok, ya está publicada, ya la puedo ver en una página pública. Ok, aquí, por fin, por fin, estoy viendo las firmas necesarias, ok. A ver, voy a firmar. Okay. Teóricamente ya se debió haber actualizado mi firma. Ahí está, ok. Ahora, vamos a cerrar esta, dice... Entrar a validación técnica. Es que creo que tiene que terminar el periodo de recogida de firmas. A ver, voy a poner que expiró antier. Ayer. Actualizar. Ok, veamos otra vez la página pública. Creo que sigue sigue apareciendo, pero todavía no me queda muy claro porque, a ver, dice PD, ¿eh? fin del periodo de recogida. Creo que tiene que haber un, este, una tercera... Está 23 de marzo el año siguiente. Ups. Vamos a cambiarlo. ¿Qué haría sin ustedes? Hola, me Estoy aquí, Estamos aquí esperando a que, que Andrés ya estaba. Eh, Pamela ya, ya, ya volvía y Pau estaba reiniciando la ordenata que tal vez le fallaba el, el audio. Me ha dicho. Y como Andrés, si estaba por aquí... Sí, Andrés, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ah, vale. Porque o sea, acabáis, acabáis este pequeño test, <ríe> si queréis. Y además, Ali, tú te tienes que ir también, ¿no? Sí, media. fue un poco de falla porque les decía que tuve una falla oh. con, mi, con mi instalación de Decidim. Entonces, literal, tuve que reinstalar todo. Y mira, yo también creando las seeds y no sé qué. Entonces, más o menos, como pude, expliqué expliqué lo que, lo que podía y estoy tratando de reproducir este issue que es las iniciativas contestadas no muestran las firmas cuando están este cuando cuando ya se contestaron pero más bien lo que estoy viendo es que esto es en la página de iniciativas ¿verdad? y me estoy aprovechando del, del demo de deciding para mostrarles esto si quieren déjenme termino esta idea Ok, genial. Y luego ya me... Y luego ya le paso el micrófono a Andrés. Ok, no veo ninguna, porque no veo ninguna. Ah, porque ya está cerrada la, la que puse. No me equivoco. Ok. No lo puedo reproducir. ¿Por qué no lo puedo reproducir, Andrés? Eh, eh, bueno, yo, yo voy a haber un montón de motivos. Yo, en general, iniciativas eh, tiene bastantes bugs. Pero, pero bueno, muchas veces también lo que pasa en Decidim es esto de que para reproducir un bug se requieren como una serie de pasos por, porque hay muchas configuraciones y es como todo muy complejo. Yo por eso, siempre que reportan un bug, me pongo como muy pesado con, con que pongan todos los pasos, porque o sea, hay veces que, que ni yo puedo reproducir los bugs, o, o por ahí son bueno eso. Eh, yo con mi iniciativa, igual para comenzar, me pondría con otras partes de la aplicación, porque esto es como un poco complicada la lógica, creo. Ok, qué bueno que empezamos con la más difícil. Me da sí, gusto. Sí. Okay. Déjame, termino, déjame termino la idea porque según yo ya estoy así de terminarla. Bueno, a ver. Ok, esta es mi prueba. Ah, ok, ok. Esto, esto era lo que estaba buscando. Entonces, chequen esto. Esta, esta cosita, si le doy a inspeccionar... Ese ya es otro elementito, por cierto. Ok, se llama Progress Bar Initiative Signatures Count, así se llama. Y está así nada más a ojo de buen cubero. Uno es, eh, se imprime desde el índex. Y luego aquí me manda a un montón de parciales. Ok, el que estoy buscando es este, el parcial de initiatives, porque me imagino que estoy buscando la tarjeta. Aquí está. Ok. results per page la cosa es que tengo que encontrar tengo que encontrar este elemento eh, no, ese no tengo que encontrar este elemento Entonces, busquemos un poco así. ¿Cómo no va a haber? Pues miren, ¿qué les puedo decir? La mitad del trabajo es encontrar el pedazo de código que vamos a... a a editar, y la otra mitad es cambiarlo, pero básicamente aquí hay un partial, claramente lo tengo que encontrar, eh, está dentro de, la, de las tarjetitas de iniciativas y, y seguramente hay un condicional que lo quita cuando, cuando una iniciativa ya está descartada o cerrada, ¿no? Entonces pues hay que echarse un clavado muy largo, por eso probablemente van a a lo mejor resolver muy poquitos issues, dos, tres, cuatro issues, no importa si son poquitos. Eh, lo que importa es que aprendan, aprendan cómo encontrar las cosas en este repositorio gigante. Y pues ya quiero concluir con eso porque eso fue difícil es sí estuvo difícil y eso que se supone que ya, ya le sea esto. Sí, gracias, Ali. Uh, es que necesitamos estar detectivas, eso es la meta, ¿no? Sí, y nos ayudó mucho ver esto también, más o menos como, bueno, a mí, ¿no? También de hacer el inspect y de ahí ir buscando, porque a veces para ser detective, esta es una de las de los tools, ¿no? Que que nos estás enseñando cómo hacerlo. Y también muchas gracias por decir eh, que no, has, no pasa nada si resolvemos muy pocos issues, ¿no? Porque también a veces hay una presión como ay tengo que resolver un montón, pero eh, como vemos es muy complejo y es mejor. Salir de esto entendiendo como la base de, de códigos y dónde están las cosas y poco a poco, ¿no? Sí, correcto. este Yo la verdad es que cuando a mí me tocó esto, yo resolví, y yo creo que dos, a lo mucho tres issues, ¿eh? Entonces, pues es algo difícil, pero pues sí fue, digamos, un aprendizaje pues bastante fuerte y batalloso. Entonces, no se preocupen por eso. Pues ahora sí le voy a dejar el micrófono a, a este Andrés, eh, porque pues sí, ya me tengo que ir, de hecho ya voy tarde, pero bueno, eh, un gusto como quiera y seguimos platicando. Y gracias, Ali, jefafa, total, eh... Yo creo que ha sido súper chuli esta demostración en real time, ¿no? De que es, ¿no? Es, es interesante pensar que no eres el único que estás ahí o la única que estamos ahí sufriendo. Pues, si os parece, aquí como facilitadora de la sesión, eh, eh, Geraldine y Pau, que ya está, ya que bien, pues ya, ya, podrían, ya podríamos también avanzar en, si os parecen, las dudas que tenéis, aprovechando que está Andrés aquí, nos quedan... 22 minutos antes de que se vaya, pobre, y, y a ver qué podemos ir avanzando en eso. ¿Os parece? Y Ali, un besito. Entonces, lo que quería decir es que hay que despedir a Ali de mentora de estas dos sesiones introductorias, pero Ali sigue estando en eh, ese chat de comunidad y, y de backup y de sister developer y ayuda y lo que lo que haga falta porque... Porque es muy maja y es muy guay y es una gran, es una gran coder, que aunque ella dice que no es tan coder, tan coder. Sí que lo eres, macho. Y nada, y eso, que, que si os parece, pues eso. Yo un rico <tose> aplauso a, a Ali y le dejamos que se vaya a su reo. Y, y nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un besito grande. Hasta ahora. Entonces, eh, no sé qué que quería decir deciros, que no sé, Pau, Paula y, y, y, y yo nunca sé si te tengo que llamar Geraldine o Pamela, o las dos, o cómo. <risa> Geraldine en lo posible. Ah, vale, vale, porque ¿Por no sé dónde, eres? me va saliendo Pamela y ve, pero que yo veo que te vas llamando Geraldine por otros lados y digo, a ver, no sé qué estoy haciendo. Eh, vale, vale, genial. Eh, pues ya, Aldini y, y, y Pau, si queréis. Eh, no sé eh, no sé muy bien cómo queréis organizarlos. O sea, Podéis enseñar la pantalla y ver los errores. He aprendido mucho de lo que ha dicho Andrés. De, ¿no? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es la pantalla? ¿Cuál es el proceso? <risa> Para ver dónde está el lío. No sé si aplicaría esto también, pero bueno. Eh, cuando, cuando queráis. o No, no sé, Andrés, ¿cómo quieres en, en, enfocarlo? Mejor que nos enseñe en la pantalla, ¿no? ¿O qué? Sí, o sea, a ver, yo, yo creo que el, el, el de, el de, el de Geraldine, yes, no, Geraldine, ¿no? Geraldine, sí. Geraldine, sí. vale, vale. Eh, pues eh, este creo que lo tenía bastante claro. Es, es un tema de, de la configuración del bot. Entonces estoy, estoy buscando un tutorial. Bueno, está, estaba actualizando un poco la documentación porque en realidad es un problema que tenemos pues, pues eso a nivel de documentación general y estaba buscando algún tutorial que explique esto porque pues pues es una configuración bastante normal para el desarrollo que yo lo, lo que vi vamos a ver si lo encuentro y si lo puedo mostrar vale entonces de momento pues que comparta pau mejor mm, vale sí vale pues a ver yo estoy conectada dos veces si no se usuarios eh, líos tecnológicos, entonces eh, porque el Firefox en el ordenador no me está, no me deja eh, ponerme quitarme el micro. Entonces, eh, si me pones para compartir pantalla en el, en el Pau que sí. eh, no pone móvil, no sé si a ti te aparece el sí, móvil, sí, sí, sí, sí hacer presentadora. Eh, no sé si lo puedes, lo puedes um, compartir. Eh, ahora no me ha aparecido. voy a, a recargar, a ver si me aparece. Te hecho de todo, presentadora, no sé qué ah, se sí, sí Te... me aparece aquí. Ah, vale, vale. Vale. Ay, no me, deja, no me deja compartir pantalla. No sé si esto pasaba... Uf. A ver, espera un momento, eh. no te preocupes. Hacer, A ver, para un móvil no, para un no móvil. Ah, es que te veo tres no, veces. No, ya, yo también. Hay, hay ah, dos vale. móviles. No sí, vale, vale. A ver ahora. Eh, en Firefox me daba un error. O sea, si sí me aparecía lo de compartir, pero me daba un error y me suena que la semana pasada pasó algo así. Ay, espera, espera. Eh. Hacer presentadora, hacer... Eh, ya está, ahora tendría que ser. Vale, pues lo intento en Fireworks otra vez. Vale, me dice que no puedo compartir pantalla con el Firefox. Vamos a ver, lo conseguiremos. Es la pera limonera de la tecnología que al final tal y de repente es que no funciona la mitad de las cosas y dices, Dios, ¿sabes? Ya, pero a mí me da rabia porque siempre he pensado que era porque tenía un ordenador cacharra, pero ahora tengo un ordenador bueno y, y sigo con los problemas técnicos. O sea, y estaba en wifi, ahora no estoy en wifi, pero antes estaba. Entonces, no tendría que haber problemas. Bueno, a ver si puedo hacer algo yo desde aquí, pero no sé. A ver. Ay, ay, coño, así que yo he he he he con los años, eh, pues una cosa que me doy cuenta es que, pues, pues esto al final los problemas tecnológicos y esto es una cuestión de cuánta paciencia le tenés, cuántas veces lo intentás, ser como creativo con las soluciones que se te ocurren y, sobre todo, paciencia y dedicarle tiempo. Porque al final no... Pues, bueno, si, si, si quieren, voy, voy, voy a ir explicando lo de Postgres, porque la, la verdad es que no, no encuentro un tutorial, estoy flipando un poco, estoy a punto de, de, de hacer yo un post para, para explicarlo, porque tampoco lo quiero poner en, como en la documentación oficial de decir porque al final es como una cuestión no del todo segura, ¿no? Entonces, pues, claro. pues tampoco en todos lados, ¿no? Eh, ah, no, no tengo para compartir la pantalla, ¿no? Espera, voy, voy, a ver si, a ver si ahora nos funciona bien esto. A ver, es un poco rollo esto de, de, de compartir. A ver, permitir acceso a la pizarra. Es que ahora que veo... A, aquí. Ahora. Pau, ahora ver si tú ahora te deja también, Pau. Sí. sí. Ah, claro. Si te lo doy a ti no te lo puedo, no se lo puedo dar a... Vale, vale. Pues entonces, o sea... Vale. Pues Pau, te doy acceso a la pizarra, ¿vale? <ríe> Teóricamente ya tendría que ser con el... Vale. Es que creo que hay una cosa de la pizarra y hay otra que es de screen sharing ¿no? sí, o sea, tienes permiso para todo teóricamente de, de compartir pantalla y acceso a la pizarra, ahora ah, Yo no digo a Pau por eso. ¿Me puedes poner la popa? Para... ¿Vosotros la oís? Eh, no, no, tampoco esa no, no, no, no la escuchamos. Bueno, no se me la escucha. Mm. Hola. Wow, que ah, hola. Mismo Venga, vale. En el móvil que Entonces. El... Sí. Perdón, ver? <ríe> A ver. Ay, que me pongo muy nerviosa. No te pongas nervios, Pau, que todas hemos pasado por lo mismo, o sea, niños, tal, reunión, el ordenador tal, no funciona el link, tal. Tranquila. Ya está bien que digáis eso de ¿eh? ánimos. Bueno, claro. lo que me pasa aquí el eh, cuando me meten decidir, bueno, que le doy a la. Yo he utilizado este controlador de versiones. Eh, la versión que tiene. Bueno, es que ahora ha vuelto a. Ha, ha vuelto a una versión inicial. Ah, porque lo reinicié. Bueno, el caso es que la versión de, de esto y la versión de Ruby no coinciden. Y entonces luego lo que hago, que me echo unos apuntes, eh, entonces lo pongo. Eh, pongo la versión de, de Ruby bien y solo me dura para esa sesión. Cuando cuando reinicio la terminal, me vuelve a la versión de Ruby, que, la, la que tenía antes. Entonces, vale, vale, vale. Pero que en este, realidad si está instalada, ahora Sí. Yo... Eh. Perdón, eh, perdón, perdón que te interrumpa. Pero esta esta es que me la sé, me la sé. Eh, vale, esto es un problema bastante común, pero pues por, Porque al final hay, hay como muchos tipos de terminales, ¿no? Eh, esta creo que la, la que tiene Mac, bueno, ahí lo pone, ¿no? ZSH. no Entonces, lo, lo que hay que buscar es eh, la configuración de rb para ZSH en Mac. Que este es un poco como, como la, la combinatoria de, de cosas, pero, pero bueno, eso al final va a haber alguna solución a ¿no? ver. Sí, este, este, este creo que, que explica bien el, el, el problema. Tiene pinta, ¿ver? Uh. Eh, Bueno, te, te lo paso en, en el de mentoring. En, en principio sería agregar. Bueno, si crees, te, te pongo como las partes más relevantes, pero sería agregar o fijarse que esté agregado, pues, esto de un fichero ZSHM y, y otro fichero Z. Vale, esto, o sea, como, como pues es, al final, eh, eh, o sea, le clavaste en la explicación, vamos, al, al final, ¿cómo funcionan estos... Um, pues, pues manejadores, ¿no? de, de, de distintas versiones de Ruby y todo esto es, es, pues, básicamente a nivel de terminal, ¿no? Entonces, es importante que tu terminal, pues, pues sepa dónde encontrar esta versión de Ruby, porque o si no, bueno, en este caso usa la, la del sistema operativo que, que es la de Mac, ¿no? Y, y, pues, eso, lo que queremos que haga es que justamente use la que instala rb que, que va por otro lado, ¿no? entonces bueno para, para esto y para la otra van a ver que pues, pues bueno esto es algo como muy común no en, bueno, en, en los sistemas pues, pues Linux no unix o mac y todo esto que es pues, pues modificar fich ficheros de texto. ¿no? entonces pues eso ahí hay gente que usa eh, bueno, con Nano, o, o el editor de texto de, de Mac, ¿no? Que tiene uno gráfico, o, o, o BIM, ¿no? Pero bueno, VIM esto ya es un poco <risa> más complicado para, para, para, para aprender así de, de nuevas. Entonces, bueno, eso, yo, um, no sé si... Se me, se me escucha, pero, pero eso que básicamente, pues, pues probalo, Pau, y, y si ves que ya te consigui, lo conseguís hacer funcionar, pues, pues bueno, me avisas y genial, y, y si no, pues, pues, seguimos intentando. Pero yo creo que los tiros deberían ir por ahí de, de modificar estos ficheros y, y agregar estas cosas. Se te escucha perfectamente, eh? sí, sí. Que... que... Sí, sí, hay como unos silencios que dices, coño, no sé si te dando a dar o qué, pero sí, sí, no, se te oye, se te oye, que, Pau, ¿qué piensas? No sé si nos oye, pobre, ¿está muteada? No, sí, no, ay, ah, no, ay, es que ya no veo a Paula, solo la veo en el móvil, eh... Ah, no, no, yo la veo normal. De normal también la veo, sí, sí. Andrés, entonces, ¿sería abrir, eh, por ejemplo, con Nano, el Bash Profile? Claro, ahí, ahí está la movida de que esto depende mucho del sistema, o sea, depende, por un lado, creo, que de tu sistema operativo y, y de la shell que utilices. Entonces, en, el, en el caso de Pau, si te fijas, eh, bueno, eso, está usando ZSH en principio, por eso le doy las indicaciones de, de, de los ficheros de, de ZSH. Vale, y, y bueno, eso se, se puede ver qué, qué, qué shell es la que estás usando con esta variable de entorno. no creo que es esta, no, lo voy a comprobar, porque después ca cada shell eh, lo maneja de una manera diferente, entonces... Eh, pues, pues esto es en el caso de que tengas este problema de que no te esté levantando la versión correcta de Ruby eh. A ver, en, en, en tu celo, en, utilizando el reverb. ¿Seguís conmigo? Sí. Ah, vale, oh, es que sí, sí. ha habido. Pero has oído lo que decía Andrés, ¿no? Eh, bueno, eso he leído los mensajes, eso sí lo he probado y, y me sigue cambiando, o sea, cuando reinicio la terminal me sigue cambiando la versión de Ruby. Ah, y, pues y, si, y... Si, si querés pero probamos, o sea, si, si, si te, te paso un poco los comandos para, para ir haciendo el, el, el troubleshooting, eh, yo creo que haciendo eh, o bueno, viendo, viendo ahora eso, si haces echo shell eh, después. Ah, vale. Pues eso creo que es, no, no se me ha ocurrido. A lo mejor estoy cambiando el, el archivo de configuración que no es. Bueno, ese es solo uno de los problemas. Eh. Pero el casi que funciona durante la sesión, yo estoy cambiando el otro, el Bash Profile. Claro, claro, esto es lo que te digo, de que yo, yo, creo, yo creo que Mac, bueno, por, por lo que pone ahí en la terminal, vamos, que pone ZSH, y entonces yo creo que puede ser eso, de que, que, que como es lo de Mac, pues, pues tiran por su lado, pues, pues claro, que no es lo mismo en las indicaciones para, para Bash, ¿no? que, que es lo que usa pues, que hay muchas distribuciones de Linux, no como Ubuntu, que, que es lo que usa pues, pues, Mac. Vale, pues ese era uno de los problemas. Luego, otro problema es que intentaba... Has, has eh, mencionado Ruby, eh, pero no, no sé qué has dicho de eso. Eh, entonces, yo intenté utilizar Ruby en vez del rb Y, y entonces eh, sí me pone que está instalado, pero luego cuando intento cambiar de versión, por ejemplo, o cualquier comando que, que utilice Ruby, me, me dice que no lo encuentra, que no reconoce el comando. Entonces, ya ahí, ahí fue cuando me desesperé, porque no me funcionaba ni con un eh, controlador de versiones ni con el otro. Eh, eh, esto, esto en general, pa a ver, Tais, si podés mutearte porque estás... clavas. ¡Perdón, perdón, perdón! No pasa nada, no pasa nada. Esto en general, una recomendación es que si estás usando un controlador de versiones de estos de Ruby, eh, lo mejor es, pues eso, usar un único controlador de versiones, porque si no puede, puede haber lío y se pueden pegar entre ellos y, y no sabes cuándo está fallando uno o el otro, tal. Porque el, yo, el otro que usas, ¿cuál es el, el CH Ruby? Es? ¿O cómo, cómo sí. Se llama? sí, porque luego, bueno, en principio seguí el manual que, que mencionaba el RBN, el manual de implementadores. Pero pero luego, bueno, pues leí que el, el CH Ruby aparecía en todas las dudas que buscaba y leí que era mejor, entonces, bueno, pues me cambié como que más completo. Eh, a lo mejor ha habido conflicto, eh, pero bueno, es que lo que me pone es que no... A lo mejor ha habido con conflicto con el RB, pero no me, no me pone ninguna pista de eso, porque lo que me pone es que no reconoce el comando, o sea, como que está instalado, pero luego no reconoce el comando. En, en, en general, como que una parte de... A ver, voy a, voy a fijarme el CHRuby, porque la verdad que no, no, no lo tenía, no lo ubicaba. Eh... O sea, en general todos estos, ¿cómo funcionan? Es, eh, pues, pues, modificando el fichero de, de la shell, ¿no? Entonces, pues, pues si el fichero está mal... Eh, bueno, eso puede, puede ser complicado. Sí, sí, sí, acá, acá veo de que también funciona exactamente así. Entonces, o sea, yo lo que haría es, eh, en, en todo caso es eso, pues, pues, desinstalar alguno de los dos y, de, y dejar solo uno funcionando, porque si no, eso puede ser bastante bueno, eso, de que se pueden pegar, ¿viste? porque se encuentran dos versiones de Ruby y después no sabrá qué tirar, y bueno, puede ser un poco lío. Vale. Y luego, otra cosa que hice en un momento de desesperación es modificar el archivo Ruby version. Que no... Supongo que no está muy bien hecho porque lo modifiqué... Vamos, ahí, con el editor. Eh, pero ¿El bueno, que este? modifiqué pues la Ruby version que yo quería. <ríe> y no ha funcionado. Ah, el, el Ruby Version eh, dentro del repositorio, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Eh, bueno, sí, o sea, esto el, el, lo mejor es no modificarlo porque, pues, pues en principio, si este es eh, la versión que tiene, por ejemplo, pues, pues está pensado para esto, ¿no? Pero bueno. Pero ahí entonces eh, en el Ruby Version tendría que aparecer la versión de Ruby que pide la aplicación. Claro, claro, claro. Esto, esto, esto como funciona es que básicamente cada aplicación pues va a tener distintas versiones. ¿no? Y, y una vez que tenés funcionando pues el RBM o el THRuby o, o, o cualquiera de estos, pues, pues al final eh, lo que hacen es que cuando entras a este directorio comprueban este fichero y en función a este fichero pues te dicen, ah, vale, pues no tengo instalado este Ruby, eh, lo vas a tener que instalar vos, o, ¿sabes? O sea, es como que pues, lo que hace es primero comprobar esto y y después te dice, pues, no lo tengo instalado o hace falta actualizarlo o lo que sea, pues, pues ya se encarga Es que ahí a lo mejor había otro error, porque yo cuando o sea, yo lo cambié así con el editor, porque no aparecía, la versión de Ruby que aparecía no era la 3.0.2, que es la que luego eh, me salía un error más adelante, diciendo que tienes esta versión de Ruby, por eso empecé con lo de las versiones de Ruby. Eh, entonces, la 3.0.2 es la versión que debería estar escrita en ese ruby version ¿no? Eh, no, en principio la versión que usamos en Decidim es la, la 271, eh, la 302, sí, ya estamos con la 302, eh, o sea, es, es como la, la última versión de, de, de, de ruby, ¿no? la general, pero, pero Decidim todavía no, no llegamos a actualizar a la 3.0. Esta la sacaron, en, bueno, hace un año justo, eh. las versiones de ruby, esto es, de, de, de, bueno, cachondeo de la comunidad, pero, pero la, la sacan siempre para Navidad. Vale, pues a lo mejor es que en algún sitio he entendido que estaba la 302 y estaba como intentando forzar la aplicación. No, sí, en principio tenemos, hay, hay, hay un PR abierto, o sea, por ahí lo viste, por ahí, hay un PR abierto en GitHub, eh, la 30, pero, pero de momento esa, bueno, va a ser un PR muy grande y todavía no, quiero empezar a revisar. Yes, perdón, que me han hablado a la vez <ríe> y me eh, vale, vale, pues entonces miro esto y, y luego yo creo que ya cuando solucionaba lo de las versiones, ya llegaba el error de, de Geraldine o sea que... vale, sí, sí, entonces bueno, el, el, el, el lo eso lo esto de Geraldine, claro, yo me sé la respuesta para, para, para Linux, entiendo que para Mac no debería ser muy diferente pero, pero bueno, es un poco la, la aclaración de que habría que buscar dónde está este fichero en sí. Um, bueno, entonces eso, Pau, para, para ir cerrando, o sea, lo, lo que probaría sería esto, o borrar o el rbem que si crees si podemos buscar las, las, las instrucciones, en principio dependerá de cómo lo instalaste, pero creo que si lo con Brew, sería Brew, un instal rbem o, o el modo que tenga Brew. Y, y me revisaría estos ficheros de ZSH para, para, para ver que no se no quede nada de la configuración de Rebem y tiraría con la de CH ruby Y después el CH ruby dice que, aparte de instalarlo, bueno, si querés te, te paso ahora lo, lo que vi, pero dice que también hay que agregar esto, esto al... ZSHRC o uno de estos ficheros, vamos. O sea, al final todas las shells, todos estos manejadores de Ruby funcionan igual de que modificando esto en tu shell y este paso es como súper importante porque si no te va a pasar esto de que cuando empezas con una sesión nueva de la terminal eh, no vas a ver qué, ver, bueno, qué manejador es el que está usando. Hmm. Bueno. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Nada de nada. Qué bien, oye, que hacemos ingleses, tío, son las 5 o'clock casi. Dame <risa> <¿no? risa> eh, eh, también, 5 también, también minutos que, que les muestro rápido lo, lo, lo del Postgres. Si no... Ah, vale, vale. Así, ah, pobre, sí, Geraldine. Más ahí bueno, ahí, ahí pasé lo del ZSH. Eh, lo del Postgres, básicamente, es, es, es esto que he comentado: de que, bueno, eso, por defecto. Um, Postgres tiene como un sistema de seguridad, bueno, distintos sistemas de seguridad que lo podéis ir configurando y esto, claro, en el manual de instalación funciona eh, eh, en el otro que, que, que bueno, eso es la, la instalación de como una aplicación normal de SDIM eh, porque ahí ponemos todos los pasos para crear el usuario y configurar la aplicación y todo esto, pero con la Development App normalmente eh, los, los desarrolladores de, tenemos una configuración de Postgres que no es eh, muy segura ¿no? entonces igual igual um, bueno le les paso les paso los tutoriales pero básicamente viene lo que lo que hay que buscar es el fichero de configuración de postgres que está en, bueno eso en, en etc postgres la versión de Postgres que tengan main y pghba.com, que ahora se los pongo por ahí, eh, pueden hacerlo, bueno, con nano, que en principio eso funciona en pues, muchos sistemas de Linux y si no en Ubuntu, si quieren ir ahí, eh, pues, pues, pues con entorno gráfico está el headit. El y entonces en, en este fichero, eh, pues, pues está un poco la, la configuración de seguridad, ¿no? Um, pues, pues ahí lo importante es eso, de que por, por defecto lo que les va a poner es que la seguridad es eh, PIR o MD5 y hay que cambiarlo a Trust. Ahora, ahora se los dejo apuntado también para, para que lo tengan, ¿no? Y por último hay que reiniciar el servidor, ¿no? Eh, pues, pues una vez que tienen todo esto hecho, eh, pues, pues ya les va a dejar conectar con Postgres en local, eh, con cualquier usuario, y con cualquiera contraseña, ¿no? Entonces, claro, esto pues evidentemente es súper inseguro, pero en principio como, como estamos hablando de máquinas en desarrollo pues, pues claro, es más cómodo ¿no? para, para crear bases de datos eh, pues borrar una base de datos y, y todo lo que tengas que hacer, ¿no? porque al final es como no tenés que estar configurando por cada aplicación nueva, ¿no? y pues directamente pues, ejecutas el comando para crear y, y lo crea todo ¿no? ah, ahora termino de poner las instrucciones y a ver si encuentro un tutorial, porque yo la verdad no, no encontré eh, nada que sea como súper conciso, sino que se ponen a ir por las ramas de cómo funciona todo el sistema de seguridad de Postgres, que, que tampoco es la idea, ¿no? Andrés, una pregunta. Sí. Entonces, ¿todas tenemos que hacer esto para Postgres? Bueno, para, para mí es más cómodo. Si, si, si consiguieron hacer funcionar el CD sin, sin esto, la development app sobre todo, pues no pasa nada. Pero claro. si no van a tener el problema que había encontrado eh, la Geraldine, vamos, que, que, que ahora se los paso para, para que lo vean, pero creo que, bueno, todas las leyes la lo porque es un problema del de, de, de propio tutorial, ¿no? Yo igual ahora estoy actualizando y lo, para mañana ya lo tendré actualizado, pero no quiero dar el tutorial de cómo ponerlo en inseguro justamente porque, bueno, eso, eh, sí, igual lo puedo agregar ahí, ¿no? Y ya está. <coughs> está. Pero entonces, si nos funciona, no tocamos ¿Cómo? nada. De momento no, yo si sí tienen la, ah. la en app funcionando, pues, pues no hace falta nada. Ok, gracias. Entonces, en conclusión, Andrés, lo que está haciendo mejor, me espero a recibir este video antes de usar estos comandos. Me, me perdí un poco, perdón. Sí, sí, a, ahora, ahora mismo estoy escribiendo en el tutorial, en el, tutorial en, en, en el grupo de Telegram y ahí ya lo, lo tienen. Vale, vale, perfecto. Gracias. Y una duda más que teníamos con Bosena, bueno, es, no sé si...